Bienvenidos a Club Atlético. El programa de deportes de la Universidad Nacional de Misiones. Bienvenido. Estaba un poco con miedo porque en la previa estuvimos practicando y, y decías el canal de deportes. Entonces estaba con miedo de que te... Yo le estaba sembrando miedo ahí para ver si usted confía en mí. No, bien, bien. Estuviste bien. bien. Bueno, te presento. Te presento porque es conductora nueva, nueva temporada del Club Atlético y tenemos conductora nueva Belén Josefina. Me la traje de bien ahí. Acá. He robado una conductora de, de bien ahí, de otro de los programas de, de la universidad. ¿Cómo te decimos? ¿Belén o Josefina? Yo creo que Josefina acá en el piso ya está instalado. Ya está instalado. Además, los camarógrafos están felices de verme nuevamente acá. Guido es mi, mi fan número uno. Josefina, así que quedás, sí, Josefina. Vi que cuando llegaste estuvieron muy, muy contentos. Mirá, vemos ahora las caras de contento de, lo, de todos los cámaras, de la gente que está acá atrás de cámara. Feliz, feliz de estar acá compartiendo con vos eh, todo lo que tiene que ver con deportes de la Universidad Nacional de Misiones y alrededores también. Y algo que quiero saber, ¿cuáles son tus tres deportes preferidos para allá? ir conociéndote, como tu perfil deportivo? Primero, sexto bol, que vamos a ir conociendo más ahí acerca del sexto bol que está llegando a la ciudad de Posadas. También tenemos eh, competencias a nivel internacional. Hay una representante de la UNAM, Atentis, ahí también en sexto bol. Después podemos meternos en atletismo, todo lo que es marcha y ahí te dejo una entradita, Leo, porque nos metemos en el atletismo. Bueno, tenemos de invitado... ...a Miguel Ángel Alfonso, recientemente estuvo compitiendo en los jugar ...que se jugaron acá en Misiones, donde la Universidad, la UNAM... Eh, ...sacó muchísimas medallas de oro, eh, en el caso de Miguel Ángel... ...salió subcampeón y ahora está preparándose también para competir... ...en muchísimas competencias que están viniendo, no solo este año... ...el año que viene es un deportista que está picando como para apuntar... ...a cosas mucho más, más altas, por están dando muy bien los números... Nada fácil encima porque es un campeón de carreras con vallas O sea, lo más difícil por ahí lo que hay en la pista de atletismo Pero él lo está logrando ahí Y, no, y seguro que no usa canillera <ríe> lo que, lo se, que han ca se han se... caído, eh, yo vi Sí, sí, hay muchísimos que, es que fuerte. se tropiezan Pero bueno, bueno, tenemos todo esto y también tenemos un informe Que ahora en el bloque siguiente les vamos a estar comentando De qué es el informe uno de los deportes Eso es algo nuevo que tenemos ahora en, en el programa Vamos a hacer de, informes de deportes no del deportista, sino de deportes. Vamos a ir conociendo, hay diferentes disciplinas. Usted estuvo trabajando mucho, ¿eh? Yo vi. Sí, sí, estamos, estamos en eso. <risa> Así que te invito para inaugurar, para cerrar esta apertura... Lo hago. ...que patees la pelota entre los conitos, que es la prueba básica para ser conductora del club atlético. Vamos, vamos, ¿Vamos? a ver qué sale.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 Bueno, seguimos en Club Atlético. Ya estamos con Miguel Ángel. ¿Cómo te digo? ¿Migue? Migue sí, Miguel, sí. que Migue, tu bien. WhatsApp decía Michael? <risa> sí, sí, porque es la traducción al inglés. Claro, el... sí, sí. ¿Pero te haces llamar también sí, Michael? Michael? Sí, Michael, sí. Está bien. ¿Cómo estás? ¿Primera vez en el, camp en el canal? Porque sos del campus. En el canal... Eh... ¿O oh, ya viniste alguna vez al canal? No, no es primera ¿Estás vez. ¿Estás conociendo? ¿Qué sí. te parece? Bien, está muy bueno el programa y el campus todo. Así es. ¿Y qué sí. estudiás acá? Contador público. Ah, ¿hace poquito? Hace poquito, sí, este año ingresé. Datazo que es del Dorado, ¿eh? Sí, sí Mandamos un saludo a la gente del Dorado. Yo también soy del Dorado. ¿De qué parte sos? Del kilómetro 8. Bien, yo soy del 6. Estamos ahí Cerca. medio vecinos. Buenísimo. ¿No hay ahí o...? <risa> <risa> el pero, pero el Dorado, usted sabe qué es kilómetro. ¿Qué kilómetro sos? Y ahí ya nos ubicamos. Así es la gente del Dorado. Sí. ¿Hay una rivalidad entre equipos algo? o algo? ¿Tienen algo así en...? Y depende de qué se habla, más que nada de las, de los colegios. De sí, los hay colegios. mucha rivalidad. Claro, hace poquito fueron los eventos estos estudiantiles, los aerobics, y ahí hay mucha competencia entre colegios, eh, nos enfrentamos ahí un poco, pero después nos unimos toda de vuelta. ¿No fuiste atleta nomás como para competir? ¿eh? No, yo fui jugadora de sexto, yo lo vuelvo a repetir. Ese va a ser el deporte que <risa> vas a promocionar ahora. <risa> Yo voy a jugar a algún día, te sabes. Bueno, así que, eh, este es tu primer año acá en Posadas. Mi primer año, sí. Estás ingresando. ¿Estás ingresando sí. estás, eh, o ya estás cursando? Estoy cursando ya algunas materias, sí. ¿Y qué tal la carrera? ¿Te parece más o menos compleja? Es bastante compleja, pero la estamos llevando pero bien. Pero no te ahora. gustan las matemáticas, sí. digamos. Sí. Porque si no, complejo ya estamos es. en, en, el horno. en el horno. ¿Y cómo es por ahí, digo, en. Por ahí para entrar en tema, no, no tanto, digamos, pero para tirar algunas pistas eh, la vida de estudiante y hacer deporte. Porque algunos por ahí nos resulta complicado, yo por ahí eh, digo no encuentro tiempo, no puedo, pero es un minuto, ¿no? Que hay que darse. Sí, es un tiempo, es un tiempo, es complicado. Eh, a, a, hay días que tenés que elegir. O voy a la facultad o estudio, pero. Después, si no estudiaste, tenés que recuperar esas horas y si no entrenaste, recuperás esas claro. horas de entrenamiento. Entonces es difícil. Hay que saberlo llevar más o menos. Tomando eso que dijiste que, que hay que elegir, ¿eh? Eh, te voy a invitar a ver un informe donde por ahí otras personas o vos mismo por ahí pueden elegir probar el deporte del kickboxing, que hoy en día creo que está bastante impulsado por muchas academias y en una de ellas fuimos a investigar cómo cómo es el primer día para, para empezar a entrenar. Así que les invito a todos a ver este informe. Estamos con Maxi Zacarías que nos va a explicar cómo empezar a practicar el kickboxing.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 también va trabajando la parte técnica, ¿sí? Dale. La idea es trabajar combinaciones de mano y pierna en sombra tirando al aire, ¿sí? Dale. Vamos, arrancamos, trabajamos ahí, trabajamos golpes de mano, de pierna, Desplazaste. yo trabajo como trabajo cada uno, tiro rodilla, vos podés trabajar lo que vos quieras, Patear la luz, seguir este practicar el bloqueo que hicimos hoy, ¿sí? De eso, el bloqueo de pierna. Generalmente en una pelea uno bloquea y contesta, eso. Por ahí si viene un golpe, esquivar, moverse, sí. Trabajar el trap siempre es importante para la distancia. Trabajo el trap, pateo, eso, ahí va. Maxi, ¿qué elementos se necesitan para practicar el kickboxing? Bien, primero que nada la, el alumno que está por arrancar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 y el es la mano de atrás. ¿sí? Como esto es un deporte de contacto, cada vez que vos tirás un golpe, que estás haciendo todo, también puedes conectar. Cada vez que vas a tirar una mano, la mano inversa siempre tienes que incluir la guardia. ¿sí? Cuando vas a tirar el otro golpe, automáticamente la otra mano va a pasar medio ¿sí? Acá cerca de la cara. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo, en una pelea lo, los puntos menocados son el mentón y la asiento, Entonces yo siempre tengo que tener un cubierto eso. ¿Para qué? Para que el otro golpe y menos quede. ¿sí? Entonces, ya la mano adelante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 Le invitamos acá para que se sumen a las clases de kickboxing yo estoy acá a cargo la sede central tenemos también una sede en cabello y en el barrio Los Pigs así que la primera clase es gratis le invitamos a que se sumen lo pueden encontrar en las redes sociales como Sacarías Kickboxing en Instagram o en Facebook ¡Lo esperamos! Estamos entonces estábamos compartiendo un alto informe que realizó nuestro compañero Leo acerca de kickboxing Vamos a seguir conociendo acerca del atletismo. ¿Qué te parece, Leo? No, me parece excelente. ¿No te convencimos de, de tomar clases de kickboxing? Sí, sí. Puede ser. Próximamente. Acá ya tenemos los guantes, así que... Ya. Yo creo que un deportista igual está abierto a varias disciplinas, ¿no? Varias o sea, no es que se aboca, digamos, solamente a una. Sí, sí. Uno siempre tiene varias miradas al deporte. Y... Para empezar a conocer acerca del atletismo, porque sabemos que hay varias disciplinas dentro, pero por ahí para los que no conocen también, digamos, tenés vallas, tenés obstáculos, tenés marcha, por ahí, explicarnos bien esas sí. diferencias. Y dentro del atletismo, si bien el atletismo está como un deporte, dentro del atletismo hay muchísimos otros deportes uh -huh. que son total y completamente distintos. Eh, mucha gente piensa que el atletismo es correr y terminó ahí y no están los yopos, por ejemplo, soy especialista en 400 metros con vallas, pero dentro del atletismo también están los 3.000 con obstáculos, que es una prueba que, que tienen una especie de vallas, pero es mucho más complicada, más compleja. Está la marcha también, que es una caminata rápida. Después están los lanzamientos. Es como un deporte que eh, incluye todo. Como que, vamos a decir así, no discrimina a, a ningún tipo de... De deportista, ¿no? ni, ni físico ni nada, porque tienen un estereotipo de, de cómo tiene que ser el cuerpo del atleta. Y no uno se fija en los lanzadores de, de, de bala y son grandotes. Y hay para todos los gustos y, y tenés de todo para probar en el atletismo. Es un deporte bastante amplio. Normalmente, cuando, cuando uno es chico, por ahí no, no tiene eso de, de conocer eh, ciertas disciplinas. Creo que si, si no. Si, te, te estás ahí con el tema del fútbol, eh, es difícil conocer otras cosas. Sí. ¿Cómo conociste vos el atletismo? y Yo el atletismo conocí eh, en educación física, en la secundaria. Estaba cursando el cuarto año y dije, estaba subiendo de peso y dije, tengo que hacer otra cosa. Y entonces terminaba educación física y me iba a la pista a, a trotar. Y ahí me crucé con unos compañeros que hacían atletismo de la escuela y me dijeron, ¿por qué no probás atletismo? Y ahí fue cuando comencé a ir a entrenar y los profes me hicieron un test. Y me dijeron, si te gusta, puedes comenzar a entrenar. Y bueno, así comencé en 2019 a entrenar. ¿Y cómo fue por ahí representar, eh, si bien ingresaste el año pasado, pero ya este año te incursionaste en los juegos, por ejemplo, los jugar? ¿cómo, ¿Qué sentiste representar a la universidad, no llevar la camiseta y salir subcampeones? Un montón para... Sí. Fue, fue todo muy rápido, muy rápido, yo vi una publicación en internet nomás de los Juegos Universitarios y me inscribí y ahí me contestaron y me dijeron que me tenía que contactar con la facultad y algo así y de ahí yo dije no, no compito nada porque no me conocen en la facultad ni saben de que yo hago atletismo y no, me puse en contacto y me, me preguntaron si estaba entrenando, me preguntaron las pruebas para hacer y bueno y ahí me dijeron el día y bueno, ahí comencé a entrenar más a fondo, ¿no? ya con un objetivo y, y por suerte se dio, se dio todo, yo fui allá con, fui a representar y a ganar experiencia nomás y cuando se, eh, se dio el subcampeonato, quedé como en shock más o menos y cuando me dijeron clasificaste al nacional, ya ella fue como, un ya me puse <risas> la camiseta de la, de la UNAM y ya, ya está. Eso podemos seguir profundizando ahora en el, en el próximo bloque. Eh, ahí donde vamos a tomar un tiempito para saber todo, todo este camino que está transcurriendo en el atletismo. Así que vamos a un corte y en el siguiente bloque seguimos. Estamos arrancando una nueva edición de esto que hemos denominado Bien Ahí. Bien Ahí. Bien Ahí. Bien ahí. Jeje. Le dimos en el blanco? Bring it back, I'm back, back. Siempre volando con la música y sonidos o No caen al barrio, hablando con lo feo, les digo a mi hermano, en sí conocemos. Bring it back, back me. Que mm -hmm. controlen tus gastos, tu forma de vestir.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 por una sociedad sin violencia. Continuamos entonces <risa> acá en, en Club Atlético eh, y vamos a seguir hablando con Miguel que viene a contarnos todo su camino que viene transitando dentro del atletismo. Eh, nos decía que empezaste en el colegio, pero ¿cuándo, empezaste, ¿cuándo viste que podías dedicarte y tener más esfuerzo para conseguir tus metas? Y a fines del año 2019 fui a un provincial eh, que se había hecho en Ruiz de Montoya, Línea Cuchilla. Y me había ido bastante bien. O sea, conseguí buenas marcas y, y sentí por primera vez la competencia, vamos a decirlo así. Y ahí fue como que dije, no. Tengo que, que seguir con esto. Me gusta eh, el, el nervio que sentí en esa competencia. Y, ahí bueno, estabas escapando de alguien, me parece. ¿no? Está, está apareciendo. Sí, sí ahí estaba me estaban corriendo con bicicleta. Sí. <risa> y ¿Cómo entrenás acá en Posadas? Digo, ¿Tenés un entrenador? ¿Tenés un grupo? ¿Cómo te incursionas? Sí, tengo dos. Tengo a mi profesora del Centro de Alto Rendimiento Provincial, uh -huh. eh, que es la profe Berito, que le mandamos un saludo. Eh, y con ella entreno tres veces por semana en el CEPAR y acá en el campus tengo a un amigo que está estudiando profesorado de Educación Física eh, Juan se llama y él me entrena los días que yo no voy al centro de alto rendimiento y me entrena acá en la pista de, del campus de, de la UNAM Uno de los videos que nos pasaste es, es en la pista, ¿no? Es en la pista, o sea, sí. sí Me parecía, lo que pasa que había mucho pasto y no sabía si... Sí, sí, Ajá. esa es acá en la pista, entreno los otros tres días de la semana entreno acá en ¿Qué crees que, que le falta a un deportista acá dentro de la provincia? ¿Qué, ¿Cuál es el, el detonante como para decir, bueno, acá me dedico, eh, necesito sponsorearme, necesito ¿Qué es lo que necesito para llegar más lejos? Acá falta mucho acompañamiento al atleta, eh, en realidad el deportista en sí, de todas las disciplinas. Eh, hay poco acompañamiento ya provincial, eh, ya deja de ser más institucional o de la facultad o algo así sino que ya en lo provincial es muy poco el, el acompañamiento al atleta que dan. Eh, por ejemplo, hace poco salió una beca deportiva que ayudaba a cinco atletas de toda la provincia. Cinco atletas es muy O poquito. sea, la mayoría de lo que hacen, digamos, autogestivo. Claro. Desde claro. la indumentaria, lo que necesiten, hasta los viajes, por ahí. Sí, sí entonces por ahí falta eso, falta por ahí ayudar a, y eso incentiva también a los otros chicos a meterse porque muchos en la facultad más que nada dejan porque no, no se pueden comprar la indumentaria y, y no se consigue sponsor. Por, por otro lado tienen el CEPAR ¿no? que ahí tenés las instalaciones, eso es algo que te da el... Claro, el, el CEPAR el es el... tenemos esas instalaciones habilitadas siempre y cuando haya un profesor que puedes ir a entrenar y por ahí te tenés que acoplar a los horarios que ellos, que ellos tengan, a, a menos que seas un atleta ya, ya avanzado. Por ahí, ahí sí puedes ir a, a un horario. ¿Es un deporte caro el atletismo? Sí, bastante, bastante. Es, es muy caro. Eh, ¿Caro por, en el sentido de la indumentaria? De la ¿sí indumentaria. Por ejemplo, lo que sale en tres pelotas de fútbol, a mí me sale una zapatilla. Uh -huh. Algo así más o menos y sin contar por ahí lo... ¿Y cuánto Exacto. te duran una zapatillas? Una zapatilla te dura, si la usas solo para competencias, te va a durar dos años. Pero si lo usas para entrenar, te duran dos meses, tres meses. Y de ahí ya, ya, termina. Claro, porque encima donde entrenan, digamos, la cancha, de, por ahí la pista de ceparno no es la misma que donde entrenan no acá, misma misma. entonces por ahí el desgaste también hace eso? Claro, Sí. Eh... La, lo ideal sería ir a entrenar allá para que te dure toda claro. tu indumentaria, pero no... Es muy linda la pista del separado, yo no, no había conocido y ese día entré ahí, quise tocarla y dije, ah, mira, el lindo material. Sí. Claro, así sí duraría, sí. ¿no? Sí. Y cómo por ahí es, eh, me voy más a lo técnico del atletismo en cuanto a lo que haces vaya ¿te has caído con la valla? Sí. ¿Enganchaste tu pie sí. ahí? sí, me caí varias veces, eh, tuve varias lesiones y es complicado, es una prueba complicada porque mientras vas aumentando de edad, la altura de la valla va creciendo. Mm. Yo cuando vi, vi la valla que tenía que saltar, estaba sobre mi cintura y nunca había saltado una así, y tenía miedo, te da miedo. La, la técnica es levantar una claro. pierna y la otra retraer, claro, eh, digamos. Sí, una, eh, la primera que es la que la, la levantas con la que encarás la valla, se llama ataque, con esa voz atacas a la valla, y la otra se llama recobro, que sí la tenés que hacer como medio lateral. O sea, la lateralizás y ahí es por ahí la técnica para saltar correctamente las vallas. Sería como que la pasás así. Claro, sí. Nice. Como que ¿Y cuál sería expecto. la altura de tu valla ahora, por ejemplo, que saltás? Ahora mi valla es de un metro. Ah, no. Yo me muero, listo, <risa> me reviento la rodilla. Es un sí. montón. Y encima es tenés bastante. que hacerlo de una manera que no frenar tanto tu marcha, digamos. Claro, sí. Sí, la idea es no frenarte porque perdés tiempo, perdés segundos. ¿Y 400 metros, me dijiste, cuánto sería el ese par? 400 metros es una vuelta. Una vuelta. Una vuelta completa, sí. ¿Y tus tiempos? Cómo, ¿Cómo venís bajando los tiempos? Y el 400 metros con vallas en la competencia, lo pude bajar. Bajé 6 segundos mi, mi tiempo, es muchísimo. Yo cuando miré la marca dije, imposible. Pero lo, lo vengo controlando bien. Eh, es difícil bajar los tiempos, muy difícil. Y por ahí la decepción que uno tiene al ver que no bajó nada de su tiempo es, es fea. Pero, pero hasta ahora bien, me está yendo bastante bien. ¿Con la alimentación también venís complementando eso? O... Sí. Es difícil con la alimentación también porque por ahí a veces necesitamos por ahí complementos, suplementos, pero, pero sí trato de, de acoplarla bastante a... Claro, estamos hablando de tres por ahí ejes fundamentales ¿no? sí. que tenés O sea, por ahí la alimentación, el deporte y encima el, la vida universitaria, la vida, la vida social también, porque sí. es importante recrearse. ¿Cómo lo llevas por ahí? Digo, ¿la semana estás eh, cursando, eh, entrenando, después fin de semana...? La semana sí, curso de Ajá. lunes a viernes, entreno y entreno del lunes a lunes. Tengo un día de descanso cada 15 días. O sea, entreno el fin de semana también y un entrenamiento te toma entre ir, venir, cuatro horas. O sea, es toda una mañana o toda una tarde que sacrificas al entrenamiento. Así que por ahí para socializar me queda a la noche y que ya estoy cansado que, claro sí. un rato y no qué vas. pasa eso que por ahí los compañeros eh, en un grupo de facultad tienen que juntarse y si no puedo tengo que sí me pasó entrenar. varias veces no puedo tengo que entrenar eh, por suerte me entienden o sea porque igual trato de ayudar trato de cooperar con, con las actividades pero sí hay veces que no puedo tu grupo de amigos tiene también actividades así deportivas o no. Por ahí que sientas un acompañamiento, estás ahí solito. Sí, en la facultad sí estoy solito, sí. Por ahí el entorno que formé afuera de la facultad sí hace otros deportes, entonces para ahí es más llevadero. Pero... ¿Querés ir contando eh, todos tus logros, todo lo que venís cosechando hasta ahora? Sí. El medallero, por decirlo así. Y mi primer medalla fue en 2019. En 2019 sí que salí subcampeón de 3.000 metros. Eh, que fue con la prueba que comencé, fue mi primer prueba Fueron ¿esos 3.000 metros es velocidad? no, ah, eh, es... son 3 kilómetros que lo tenés que llevar en un ritmo constante claro, es un montón, velocidad, y imagínate y correr. es constante, y... pero tiene que ser es fuerte, uh -huh. muy fuerte y ahí había salido subcampeón eh, y bueno, así fue que comencé ganando la maratón también de, de, los, de los intercolegiales y Después, ya en el 2020, sí tuve en febrero, antes de la pandemia justamente, eh, salí subcampeón de 3.000 y tercer lugar en los, mil, en los mil metros, o sea, medalla de bronce, en un provincial. Y después llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia y ya se cerraron todas las competencias, entonces en 2020 no se pudo competir. Y pude participar de una carrera virtual de 5 kilómetros, que era eh, inscripción abierta de, a todo el país y en esa me quedé con la medalla de plata en los 5.000 mandando una marca de 17.40 era virtual la carrera era, era fea porque la tenías que correr solo, solo, claro. solo pero por lo menos pude competir eh, de vuelta ese Estabas año activo. Sí. y el año, pasado, sí, el año pasado me quedé con el subcampeonato de, de 3.000 metros y de 800 metros y después, bueno, este año. Y este, este año, año tenés año. el subcampeonato ahora en los, Sí, los tengo 4. el subcampeonato de los Juárez y también salí subcampeón de una Copa Provincial de Clubes. Bueno, eh. Y acá tengo un desafío nuevo también para vos. Vamos a, a ver si, si hacés podio. Podio vas porque somos dos, pero, pero bueno, tenés que ganarle a la casa. A, a la, la casa. Al club tenés que ganar. Así que vamos, vamos a, a ir armando cambiando. acá el, el set. Te digo que también tenés el privilegio de ser el que va a estrenar este juego, porque el, el año pasado lo, era de diferente manera. Este año la producción se jugó y consiguió el, el gran aro este. El juego consiste... Tenés que elegir uno de los colores. Como con el naranja. ¿Ah? El juego consiste en tirar que pique en la mesita y que entre en el aro. Tenés 10 segundos, tenés 10 pelotas. Eso quiere decir que en cada segundo tiene que ser una, una pelota. Taca, taca. Sí. Entonces tenés que nivelar entre tirar rápido y tener puntería. Si querés arranco yo, cosa de, ya de, tener claro, un... de ir viendo cómo, cómo es y meterte presión con todos los puntos que voy, a, que voy a meter. Todavía no tiene nombre el, el juego. Habría que, que inventarle un... un Vamos a trabajar en eso. Eh, hago una mezcla entre ping-pong y, <ríe> y básquet, no. así que... Eh, bueno, a querés ver. contabilizarme cuando, cuando arranco. Así que wow, al 1, 2, 3 arranco yo. Arranque nomás. Arranco. 2 <risa> a 3. 4. 4 son. <risa> Perdón, pero fueron 4. Yo, yo creo que me quieres robar. Fueron 2. 1, 1. Fueron 4, hay que entrar. Pero le, le anulamos eso porque mintió. Sí, Cero. Pero un cuatro. Bueno. Yo. Eh, ¿Puedes acercarte? Bueno. Cuando estamos preparados, estamos. listos, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No, listo. Yo no Yo. quiero decir nada, pero voy a hablar con el escribano, voy a hablar con la producción del de, de programa acá. Pero Porque ni hablando con el escribano, usted no, se salva. Noté que se terminó un poquito rápido mi tiempo, eh, también que me quitaron goles, o sea, no sé, me siento que estoy ante la FIFA, voy a hacer el reclamo, voy a juntar con Chile a hacer el reclamo para ver si me clasifican no, al no, mundial no. También. Bueno, les a felicitamos dos, ¿no? a los nah, el 4, ¿no? ah, me ganaste con el 4. Ah, bien, igual. Creo que me pusieron menos tiempo, pero bueno, voy a controlar la próxima vez con mi, con mi acá también. Bueno, felicitaciones. Gracias. Además, ganó acá el club atlético. Tengo la medalla de oro. Ahí está, entonces. <risa> Siempre bienvenido también, que quieras compartirnos eh, tus experiencias. y si vas mejorando la marca, que seguramente que sí, con el entrenamiento sí. que haces. Así que gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por incentivar al deporte. Así es. Bueno, nosotros tenemos que darle gracias también a Bartolo Showroom, que es el que me vistió hoy. También Josefina tiene ahí sus datos para tirar. Ah, sí, yo déjame agradecer a Showroom Chuchunas porque... Eh, me viste en el día de hoy, miren esto, yo creo que me voy a quedar con esta camisa, eh. está hermosa Recuerden que los lunes, miércoles y viernes hay descuento del 41% de reitero con el programa no cierto, Ahorro Misiones Y tiene descuentos en prendas de invierno porque se viene la temporada primavera con todo Así que atención ahí en el showroom Chunchunas en eh, Junín, ahí a pasito nomás de la terminal de Junín Bueno entonces muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo. Eh, mirando, eh, muchas gracias por venir. ¿Eh? Gracias a usted por invitarme, por confiar en mí. Así que tenemos plantel nuevo para Club Atlético y muchas gracias Miguel por venir a contarnos sí, toda esta experiencia en el Atlético. Bueno, nos vemos en el próximo programa.